Gracias, señora presidenta. Señor presidente, el nacionalismo es el veneno de Europa, decía Jean-Claude Juncker hace poco en Salamanca. Decía también el señor Macron que el nacionalismo nos ha mostrado la hoguera donde puede perecer Europa. Y suscribo las palabras del señor Juncker, suscribo las palabras del señor Macron. Y como el nacionalismo es el peligro de Europa, señor Rajoy, en Cataluña tenemos unas elecciones convocadas donde el nacionalismo ha intentado e intenta todavía destruir nuestro país y el Gobierno y el Estado han convocado esas elecciones. Y, señor Rajoy, a nadie se le escapa que todos los nacionalistas antieuropeos van a trabajar para que en Cataluña esas elecciones no se celebren con garantías ni con libertad. Y no lo digo yo, lo está advirtiendo ya la Unión Europea, lo están advirtiendo también servicios secretos. Y yo le quiero preguntar, señor Rajoy, qué va a hacer su Gobierno y Presidencia, que concretamente, que es de quien depende la Seguridad Nacional, para evitar que jaqueen unas elecciones, que saboteen las elecciones catalanas, que haya injerencias de países extranjeros en el resultado de esas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Yo creo, señor Rivera, que las cosas se están haciendo y son difíciles de manera razonable. Pusimos en marcha, como sabe toda la Cámara, el artículo 155. Por primera vez en la historia de nuestro país lo hicimos para recuperar la legalidad y la normalidad. Entre otras decisiones, cesamos al Gobierno de Cataluña, también por primera vez en la historia. En paralelo, la justicia actuó con plena independencia. Ningún país de la Unión Europea ni del mundo ha apoyado a los independentistas y hoy puedo decirle que las cosas están mejor, los servicios públicos están funcionando bien, los empleados públicos están cumpliendo su función con profesionalidad. Tenemos por delante unas elecciones que yo espero para, sirvan para abrir una nueva etapa de tranquilidad. Me preocupa la economía porque la previsión de crecimiento económico, hemos dicho que sería para el año 2018 del 2,3%, pero si las cosas salieran bien en Cataluña, a partir de enero del año que viene hubiera tranquilidad, la economía podía crecer al ritmo del 3%, como lo ha hecho en los años 2015, 16 y 17. Yo estoy absolutamente convencido de que las elecciones se van a celebrar, a diferencia del llamado referéndum que vivimos el 1 de octubre, en un clima de normalidad y tranquilidad. De momento, todo el mundo se va a presentar a las elecciones aceptando la normativa que recoge la Constitución y el estatuto y a partir de ahí pues, tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que sus temores pues, no se traduzcan en nada preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rivera, adelante. Gracias, presidenta. Sí, yo yo comparto lo que usted ha dicho, pero yo le preguntaba concretamente qué va a hacer el Gobierno, y en este caso el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de presidencia, está usted en ese departamento, ¿qué está haciendo para evitar ataques cibernéticos, sabotaje y hackeos de potencias extranjeras? Muy clara la pregunta. El señor Dastis se refería el otro día en una entrevista, nos lo está advirtiendo la Unión Europea. Holanda tuvo que cambiar su sistema de voto y hacerlo de manera tradicional para evitar el hackeo por parte de, de, de Rusia. También tuvimos esa situación en Francia, en este caso Estados Unidos confirmado el ataque a las infraestructuras... El ataque a las estructuras de las elecciones francesas, hubo un ataque cibernético contra uno de los candidatos, contra el señor Macron, a pesar de la victoria finalmente. Y yo le pregunto, ¿qué va a hacer nuestro gobierno, que es quien convoca las elecciones, y el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de usted, qué están haciendo para evitar que se hackeen y se saboten esas elecciones? La pregunta no puede ser más clara. Señor Rajoy, los enemigos de Europa no descansan. Los enemigos de España tampoco, que son los mismos. Y los nacionalistas, además. Eh, se van a gloria de tener amigos y amistades peligrosas entre aquellos que intentan romper España y romper Europa. Por tanto, creo que tenemos motivos suficientes para estar preocupados y quiero que el Gobierno haga su trabajo. Por eso le pido que, como depende usted directamente de presidencia, espero que su Gobierno se encargue de eso, que tiene todo el apoyo de este grupo, para que en Cataluña se celebren elecciones libres, con garantías y sin que nadie intente manipular la decisión de los catalanes. Muchas gracias. señor presidente. Adelante. Muchas gracias, señor Rivera. Bien, es verdad que hay países que se han visto obligados a tomar decisiones, pero como es natural, las decisiones no se cuentan eh, antes de tomarlas, sino que se cuentan una vez que han producido efectos tras la celebración de las elecciones. Yo lo que le puedo asegurar a usted es que, sin perjuicio de todos los amigos que tengan los señores separatistas a los que usted ha hecho referencia, nosotros tenemos unos amigos muy importantes, que es la Constitución española y la ley, y por eso está en marcha el artículo 155, por eso el Gobierno ha sido cesado, por eso se celebran elecciones el próximo 21 de diciembre y por eso todos esos partidos políticos se presentan a las elecciones en el marco de la legalidad española. Por tanto, confíe usted en la legalidad española, que está dotada de instrumentos suficientes para que las cosas funcionen democráticamente y la gente pueda votar con plena libertad y adoptar las decisiones que estimen oportuno y conveniente. Muchas gracias.